Hola chicas y chicas y como están aquí estamos en un nuevo video del canal y estamos jugando Bedwars y bueno ya no tengo más ideas hasta ahora así que denme algunas ideas para subir algo ya que ya se me están acabando las ideas y bueno vamos a estar jugando una partida de Bedwars y si quieren ya también de cualquier otro juego o que quieren que haya otro juego eh, me pueden decir para poder grabar aparte de Minecraft ya que he subido Minecraft porque bueno lo no tenía instalado y mi contenido normal de antes era puros tutoriales o Roblox. Así que es algo nuevo. Así que vamos a estar subiendo un poco esto. Vamos a comenzar. Eh, vamos. Acá. Eh, si, si, aquí estoy en 1.16. 1.15 porque en 1.8 de mi vida que se me laguea mucho y no sé por qué. Pero bueno. Era por la versión creo porque en esta versión no me da tanto lag. Bueno, hasta ahora yo no he visto. Creo que me dio como un casa. Bueno, recién me cojo el meter yo que está jugando en el 1.6 porque estaba jugando una que otra cosa. Ok, como yo no sé fast break, más o menos. Ahí que. Ok, no le sale fast break a mi compañero. ¡No! No, a mí tampoco me sale fast break. Bueno, el fast break es un poco difícil. El God bridge, sí, ahí es compl complicadísimo con el pack de Turas Clean y el, la mirilla está de para hacer cobridge, pero yo no hago cobrech ya que no me sale esto mouse más rápido como uno que me dé como hasta 17 sps que esos son los que los paus gamers creo bueno mi compañero sigue haciendo foss pero que no, sabe que no le va a salir ok Está un verde Tengo no voy, a no voy a intentar pelear Porque Tengo muy poco De Así que También porque aquí Aquí hay el cooldown Así que si Sigo pegando Voy a hacer muy poco daño Así que No quería pelear Pero ya nada Me obligan Ya están en 1.8 Ya me salió Hasta el cooldown pero ya no. Esta persona es que me, la... me da, así que. Ok, solo tengo un compañero. ¿Qué okay. va a ser esto de las compañeras? Ok, esto se ve que yo no lo hice. Ok, voy a tropar por aquí. que okay. no sé si se puede romper. Creo que. No, no puedo romper. Necesito una TT o una hacha. Creo que una tete hace mucho ruido. Una hacha creo. Y... espada y bloques. Listo. Estoy listo para romper la cama. así si puedo. Ok, Esto no importa si yo. Uso... Okay. Si uso la hacha para matar. Nah, la H así no hace tanto daño. Bueno, si sí hace mucho daño, pero tarda mucho tiempo en cargar. Así que menos dañaré. Así que. Nah. Así que vamos acá. No hablo no tan alto porque si sí, tuviera cosas que hablar así lo hacía pero no ahorita no tengo nada que hablar. Así que quiero comprar una nueva hacha, una hacha de hierro, porque las hachas de. estas son muy lentas. Así que vamos acá, por acá. Vamos por acá. pelos azules, pero está difícil, ya que está su, su equipo completo, el nuestro se salió toditos. No sé por qué todos mis compañeros fueron regalones Se pagan A ver, la verde es el uno No, palita de empuje, pero con esa cosa no me hace tanto daño Era un steep, así que no No están pro porque tiene poca vida no hubiera escapado no el men con haciendo para arriba pero ya no ok hay que tener cuidado con los rojos ya que estos rojos de seguro van a querer rompernos igualmente con el resto eh es que no ratones nada venía bueno, No hice caer, ok, ya. Voy a caer a tiempo es eso, que si no, me la rompo. Mi compañero no es que se salió, se salió el ratón. No sé por qué si no me tocan partidas con compañeros y no todos mis compañeros se salen. Es mala suerte. Qué cacón es que son. No bueno, ya no lo. tratar ni que quisiera sobrevivir a todos, porque no tengo compañeros Y el resto tiene 5 o 4 De todas maneras, todos están saliendo Los amarillos solo tienen 2 y... Yo estoy solo Los verdes ya no están, así que... Los azules están suaves No, no están en su base, pero tienen obsidianos No, sí están en su base Ahí yo tiene cama, así que voy a ir a ver amarillo A ratón uy me salvé <risa> no ya nada no se puede tomar madera no no molestes amarillo amarillo es molesto si tiene madera nada malo pero por supuesto no quiere que vea eso así que yo tampoco tengo hacha así que tengo una probabilidad de poder ganar voy a empujar mejor me caigo solo bueno acá estamos y en la otra partida ya estoy solo es mejor que estar con compañeros que se salen de la partida así que vamos ok cogemos esto y la cama un poco. listo nos vamos acá Ya, vamos a... No sé... No, no es para allá. Es para allá. Y viene para acá el men creo. No, tiene esta madera. Que viene todo gacho. No importa, está gacho, no me sé ya. No sé por qué la gente quiere poner madera. Viene. No pasa ni un minuto y hasta que viene. Ok, le pego con H y lo saco bola. Ah, con quien no quieres pelear, eh. Es rico, bon. es rico, bon. va a seguir subiendo pero a mí no me importa, yo no voy a subir. de ah. aquí, no molestes. Aparte ah. de no. No. eso que tengo cooldown y lo mato así. Esto de que se que pete porque está se sube como loco. Al final lo hago caer. Eh, se me mató, <ríe> Que me falta oro, creo. Hay que tener cuidado con la cama porque nos pueden sacar la cama. Uy, Nigeria, de oro. Está re bueno. Que okay, hay que ir para allá. No. Voy a ir a mi base. Voy a ir a mi base. Estoy en mi base, creo, ¿no? voy a ir a mi base el, el amarillo listo último es que seguro que el amarillo está que viendo mi base acá está con la otra parte ay pues para acá está la otra parte y vamos a intentar matar al amarillo okay. el amarillo está allá seguro que era venir una idea vamos a tratar destruir la cámara amarilla con estas tres TNTs. ahora si tengo que hacer bien el conteo ya que anteriormente en el video que hice que conteo caga aquí señor ok aquí yo creo que si sí, llego más que llego bien creo no para que ya sea esas cosas si ya estoy cerquita 1 2 y 3 no Llega, llega. Okay. Amarillo no está en su base. ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar? Subo un poco para el que no... Listo. No, el verde va a la... Pero aprovechemos, aprovechemos Verde, rata. ¿Por qué, por qué quieres quitarme la cama? Ah, el amarillo ni siquiera está. El amarillo ni siquiera está. Ok. Este, este oro. No me es que el verde ha destruido la parte de la cama, ¿no? Si hubiera destruido de verde, el verde. Hasta que que tiene el cama ahí. Ah, mira, el, el rosado mató al verde. ¿Qué hizo? No, el rosado de ahí pues. Solo me van a querer dañar la cama. Me dejo poner un poco de madera y ya. A ver. Una TNT y una manzanita y una de esas cosas de espada. Estaría comprando armadura porque... Tengo lag, no sé, no sé si será el servidor o qué. Seguramente el servidor porque. Internet está bien. Así que vamos a intentar ganar esta partida. Está reguando la partida. Ok. Cubro toda la cama porque no tengo como el otro chico que hacer. Otra, hay otra forma de cubrir. Así que tendré que cubrir la cama así, así. Todo. Ahora con esto. Quedan así. Nada, no, mira el verde. Un rato sal sal sal sal sal sal sal sal sal de aquí, no me Uf, me me okay, okay. la guiada. Okay. ¿Qué más Vamos a ver. 12 de oro que okay, listo otra manzana Vamos a ver. verde, de verdad que ratón hasta que viene con fireball a cada rato, cuánto de fireball tiene okay, aquí cubrimos y viene el rosado ahora, ¿por qué la que estar atacando a mí nada más? Sal, sal, sal, sal, sal, pero el rosado está retuñado. y me va a dañar la cama, ya nada, Que se puede hacer? No, no, no es que se salvó, está retuñado el rosado, Para re Tengo todavía también maduro, así que. En nada. Está retenido el rosado. Ya me dejaron sin cama. Y van a venir a matarme seguro. El verde tampoco está. Yo creo que cuando lo maté. No tenía cama. El rosado sí tiene cama, creo. Sí, sí tiene cama. Voy a sacar esta escalera. Para ver si esta escalera me va a alguna caída. Que si yo no sé hacer escalera de A ver si dónde está el rosazo. a ver si lo podemos subir. Uf. Está allá. No sé si me va a querer matar. Ya que hay personas que te dejan nada más en la cama y ya se van. No te quieren matar. Se van esas son personas más cagadas. Pero las que te vienen a matar. Son los que te quieren dejar como el kill Exacto Mira Ahí está el rosado rey. Me tengo a Fireball A ver, se la cree, se la cree No, no se la cree No tiene vida casi si creo. No, es no, es ratón. Bueno, vamos a la otra. Acá estamos en otra partida y... Mm. Otra vez es eh, modo solo. preferí este modo mejor. A ver aquí. Esta vez es blanco. Antes este creo que era... No, no me acuerdo cuál color era yo a ver hay que eliminar este primer hichero. no sé qué tengo hay mal no tengo nada mal aquí tengo primer lag porque se toma como laco a ver esto hmm. no lo siento igual no vamos al acá este sí, es la sola no es el agua no nah, mira, sí. Eso va a querer lanzar de seguro. matar. <risa> si estoy aquí me puede hacer caer y me llama, le caca la partida. Que va a querer poner una teneta de seguro. Y ahí no tiene nada de vida. O sea, le di... Esa fue a toda la ciudad. Y... Antes que llegue a tiempo. Si no, pues está todavía... allá. Sí, no, te puedes caer. No se cayó, nada, Ya, ya. Ya vale. Saca, sal, sal. No, el ratón ese sí, ese. Voy a llevarlo, no igual Otro ratón, y viene todavía. el se lanzó con venga el, el ratón un ratón que es este y si no nos hacemos así es que si no vamos a lanzarse me va a matar como es que sigue sale sale no, de acá estamos en la última partida esta vez es equipos de cuatro 4 En el caso ¿Qué tengo mal aquí? Ah Tengo siete chunks Creo que uso 4 para Bedwars Para survival uso 7 Cada vez que voy a lugares Donde no puedo ver Ok, vamos eliminando Este primer rushero no, era evidente. A ver si mi compañero rompe. Seguramente no va a romper. A ver. A ver cómo sale que, que lo mataron. No resistió los ataques. No, se si rompió. Se retrige mi compañero. Okay. Proyecto. No, los verdes ya no vienen a gocear No quieren llenar también No sé si se escucharon los clics Pero yo también Me mismo... que el rango del micrófono Se escuche de lejos Que okay, seguramente los verdes te quieren matar o sea, Esto no sé si era mi compañero el tryhard. Pero sigue allá No, no, no era el compañero el Trayhard A ver, cuál de ustedes es el compañero el Nada, me dejó sin nada y se fue todavía. Creo, porque no estaba, se fue, se fue, creo. Jota la ha guiado. Me como ya te atraiga. Si sí iba a llegar claramente, pero no quería arriesgarlo. De repente podía llegar allá y allá. Ok. No quiero gastar la tienda que no puede. No es que. No como ya nuestro se señores. Oh no, no, no. Era uno de los verdes. Bien, bien. Menos verdes más podemos ganar. Ok. Bueno, va a poner la tienda, no me importa. Muere. Nah. Ese me a ver si me comieron lo matan. No se podía con ese sé A ver si compañero tres lo matan. Mi tres o lo aseguro, si sí que lo mata No sé sí, si sí lo mataron, creo. Si sí, creo que lo mataron. Ok sí. sí, vamos. ponerme un poco de tres. no un último golpe ¡Nah! no se puede con los verdes están rey pero el compañero de trabajar, lo mata bueno creo que voy a subir otras cosas voy a subir unas cosas variadas pero más he querido subir roblox nomás que he subido más esto porque bueno, tengo más ideas para Minecraft no para Roblox, ya que Roblox ya me estoy quedando sin ideas Por eso les digo que si me dan unas ideas Para poder saber qué subo Porque si no, no voy a subir nada Si me estoy quedando sin ideas iba a hacer... Antes de este video Iba a ser un video demostrando a unión de vlog Pero tal vez jugándolo No como lo he hecho anteriormente nada mí. Mi... Nah, todos los dos Están los dos no se puede, casi me caigo están los dos no se puede. No el rojo, mira el ratón, <risa> tiene su aire va y tiene todavía. No, mira el ratón. Donde se ponga a subir. Es repete y también el ratón. Repete y también re ratón. Va a ser algo. ¿Cómo que cama destruida? Repites son estos. No, repites. ratones Bueno, creo que esta sería la última partida de verdad. Y ya que yo no sé si subir un video de Roblox. Pero no sé de qué ya subí de Arsenal de Adobe Pero de creo que va a hacer un catando de de Friday. Pero no sé, no estoy seguro. Mi cámara no detecta el programa que uso. que van de cambiar Así que espera. Bueno, acá estamos en la otra partida que sin golpe apreté el botón de sacar secar... grabación, así que no, nada. Y por los diamantes, mi compañero me dijo que vayaron por los diamantes y el resto va a rochar. Ya iba por acá, tenemos esto, cojo todo esto. jugador. No, que matarlo, no, que matarlo. no, no se podía. Están todos ahí. Así que tenemos que matar uno por uno. Yo sí creo que el rojo, sí, sí. <coughs> Perdón, es que... Bueno. No. Eh, tengo ahorita mismo eso. A ver. No no no no, no, no, no, no, no. Pero mi compañero, ¿qué hace? Fue mi compañero el que hizo eso, ¿no? Sí, y me hizo cara a mí. ¿Qué hacía mi compañero? ¿Qué, hace? qué boludo? Vamos por acá Estoy de Dejarme un cliente Pero No lo he hecho todavía Es que quería cámara Para Bueno Usarlo Y que se vea como Los youtubers Así Que hacen No, no me salió Y ahí está el otro. Vamos para allá. Queda solo un azul. Así que mi camellero azul lo va a matar. Sí, lo mata. Vamos acá. Vamos a ver esa cosa. Vamos a ver Esto. Vamos sana. Y vamos acá. Eh vamos a hacer aquí vamos por acá vamos a la ya... ok vamos hacia los verdes a ver los amarillos están allá están los verdes allá ok los verdes creo que están uy ay no verde me la vas a pagar no, mira el verde el ratón Espérate, es esmeraldas Uy, sí Ahora soy verde. Pero sí, verde pensé que la trampa de los verdes Uy, se va a decir como, como cómo, va a hacer que que, el, que la trampa esté tan cerquita Esto es imposible Por eso que me Me estaba dando cuenta Ok, vamos acá Nos compramos unas pociones me compro la poción de esta y esta Ok, voy a darle las medallas a mi compañero. Porque después utilizar el de seguro. No, fue a empujado a mi otro compañero. Ok, me tomo acá la poción. aquí. Okay. Jhin obsidiana Sonrí No me dio ¿Cómo no me dio? Oh, casi todo me cayó No sí. okay. Y bueno chicos Está aquí el final Y bueno Espero que les haya gustado el video Y eh, Que me digan como les dije Ideas para el contenido que subiré ¿eh? Porque también verdad yo me estoy quedando sin ideas No sé qué subir Y bueno No les digo nada bueno. Adiós Goodbye